en progress. Listo Epa. Bueno, hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, mucho está gusto <risas> Bueno, pues eh, lo prometido es deuda y en unos videos anteriores habíamos estado hablando de la posibilidad de tener esta, este encuentro con Emanuel que de paso lo agradezco, sé que está sacando parte de su tiempo que además del de canal de YouTube también tiene otras ocupaciones y bueno, yo también tengo mis ocupaciones y por eso valoro este tiempo. Porque digamos que no es el video más importante del mundo y sin embargo ha sacado un tiempo para compartir conocimiento que es la idea precisamente de este canal. Y que dejemos de pelear por saber quién tiene la razón, sino que más bien encontremos esos puntos en común que nos ayuden a todos a crecer. Claro, independ para... independientemente del de, de punto de vista que pueda tener una persona u otra persona, creo que eh, hay que mantenerse también enfocados en, en cuál es nuestra misión, verdad qué es lo que realmente es, estamos haciendo y, y cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Eh, eh, es por eso que, eh, te voy a ser sincero, Darío, eh, hay, hay eh, canales de YouTube que, que yo le veo mucho potencial y uno de ellos es el tuyo. Por eso estoy yo aquí eh, en esta llamada de Zoom eh, tratando de, de también dar un pequeño aporte a tu canal y eh, eh, tratando de que, de que las cosas también, el mensaje se, se transmita de manera correcta y eficaz. Y yo creo que uno de los canales que ha hecho eso muy bien hasta el momento, lo que yo he visto, es, es tu canal. Eh, y pues eh, también un gran honor estar aquí en esta llamada porque sé que también eres una persona de, de estas que personas que no tenemos la mentalidad suficiente y que tenemos que trabajar y que tenemos que cumplir con un horario y que por eso es que tenemos que complicarnos para hacer estas llamadas, pero que sí. se logró sacar el tiempo y estamos acá. Bueno Manuel, pues muchas gracias por esas palabras. Y bueno, sí, tengo que también eh, decir, cuando vi tu video la primera vez, eh, totalmente de acuerdo en varios aspectos, como la parte técnica, y eso me puso incluso a pensar, porque realmente yo creé este canal más como una opción para decir, o un desahogo, para poder decir lo que pienso con respecto a muchas cosas que veo oscuras, sucias dentro del marketing. A mí me gusta el marketing, a eso me dedico, pero desgraciadamente también he visto que hay muchos trucos sucios que se hacen. Y como la, desgraciadamente esos trucos sucios son los que más funcionan y la gente así es como termina cayendo en estafas. Sin embargo, eh, tu video me puso a pensar porque yo inicié este canal con los recursos mínimos e invirtiéndole realmente muy poco tiempo. Por eso no tengo fondo, la pantalla o el computador que utilizo para grabar es una cámara sencilla pero me puse a pensar, si yo quiero que realmente este mensaje le llegue a más personas, pues tengo que mejorar esos aspectos técnicos. Así el contenido sea muy bueno, esos pequeños aspectos técnicos pueden hacer que la gente no conozca la información y de cierta forma yo sería culpable de eso, por no esforzarme un poco más en invertir tiempo y esfuerzo para que las personas no caigan en estafas. Parte de ese esfuerzo es mejorar el canal. Claro. Y por eso te agradezco mucho por esos tips y también eh, dentro de esos videos que tuvimos o esas conversaciones pues quedó como en medio que hay una posibilidad de generar ingresos con YouTube digamos hoy en día la gente está cayendo en estafas porque estamos en una crisis las personas están buscando desesperados cómo evitar esa crisis, cómo enfrentarla desgraciadamente algunos pues muy desesperados caen en estafas y una de esas estafas puede ser YouTube no estoy diciendo que YouTube sea una estafa pero tarde o temprano, así como han explotado el eh, Forex y el trading, como ahora veo que están tratando de estafar con GPT-3, eh, sé que en algún momento, y de hecho sé que ya lo han hecho, ha habido estafas de ganar dinero con YouTube, donde te dicen que todo es fácil, que se puede hacer sin grabar videos, que incluso he visto ahora mucho eh, diciendo que se puede hacer videos de YouTube con la inteligencia artificial, y pues no digo que no sea posible, pero que no es tan fácil como lo pintan. Que no, eh, si todo el mundo lo puede hacer, yo siempre digo eso, si todo el mundo lo puede hacer es porque realmente no es tan rentable. Y si, si, es, si es rentable haciéndolo todo el mundo es porque hay algo eh, sucio por allí. De Entonces, hecho hace, de, perdón que te interrumpa, hace hace eh, unos, unos meses a mí me invitaron a una presentación de negocio de que se llamaba ADS Miner era una uh -huh. compañía muy similar a Omega Pro a Global a todas estas donde ellos ganaban dinero por los anuncios publicados en youtube y o uh -huh. sea yo llevo muchos años en youtube eh, ahora para los años que yo llevo estuve eh, ausente de youtube como por 8 años 7 años una cosa así retomé este canal cuando empezó lo de pietra verde y todo esto pero conozco muy bien cómo funciona cómo es que paga cómo es que y esta gente le decía en la charla De que ganaban dinero por medio de los anuncios Y que usted simplemente pagaba una membresía Y que le llegaban anuncios Y que usted le daba clic Y yo le decía suave, suave, suave ¿Usted sabe cuánto paga YouTube realmente? Dice, sí, pero es que los anuncios de nosotros Los pagan más altos y todo Y le digo, o sea, ustedes consiguen anuncios Con un valor muchísimo más alto De los que consigue Google Adsense De los que consigue YouTube y me cortaron la llamada, entonces, eh, hay, hay, hay, hay mucho te mucha tela que cortar en este tipo de, de temas, y, y, y la gente también, eh, por falta de desconocimiento, de conocimiento más bien, es que cae en estos temas, ahora, si usted supiera un poquito de todo, eh, eh, no caería tan fácil, pero es muy, muy difícil, eh, uh -huh. porque esta gente trata de hacer estas estafas, con todo lo nuevo que va saliendo, con lo que la gente desconoce, como decías tú, ahorita están haciendo eh, videos eh, tratando de estafar gente con temas de inteligencia artificial, de chat GPT. y Son temas que realmente vienen saliendo y si usted no está enterado, fácilmente puede caer en este tipo de, de plataformas y de estafas. Y, y entonces, pero sí se puede ganar dinero con YouTube. Es decir, sí. tampoco es como que, no es fácil, pero tampoco es que sea complicadísimo. Es probable... Bastante sí probable, bastante probable, correcto. En mi caso sí. personal, eh, yo lo, lo ya lo he dicho en, en, en videos anteriores y no tengo ningún tipo de reserva en eso. Yo lo que gano alrededor de eh, por mes son alrededor de 200 a 300 dólares. Hay meses que, claro, todos estos meses con el esfuerzo que le he metido con hacer más videos, con hacer más contenido ha ido creciendo todos los meses, de hecho, si yo les mostrara la gráfica se ve donde yo empecé a principios del año pasado ganando $30 dólares por mes y ha ido creciendo mes a mes. Mi idea es eh, eh, poder continuar con esto hasta un punto de que ya represente una cantidad significativa y poder dedicar más tiempo o dedicar 100% eh, mi tiempo a YouTube y hacer mejor y más contenido. entonces es difícil porque hay que encontrar un nicho, un nicho que, eh, en el que tú te sientas a gusto y en el que la gente se sienta también a gusto con tu contenido. No le estoy diciendo a la gente que tengan que hacerse un canal de YouTube para hablar de ponzis para hablar de este tipo de temas, sino que encuentren su contenido. Que puede ser que esté muy saturado su nicho, que usted diga, no, yo quiero hablar de videojuegos, pero es que los videojuegos están saturadísimos. Pero podría ser... Que la gente sienta un, un, una atracción, una química contigo, en el punto de que diga, no, yo prefiero ver a este youtuber que está hablando sobre este tema, que no a youtubers más grandes. Y ha pasado un montón de veces, pero es todo cuestión de eh, enfocarse realmente en el nicho que, que quieres hacer, y que quieres a, hacer este tipo de videos, y poder eh, crear una conexión con tu audiencia. Entonces, un componente para comenzar a generar ingresos con YouTube sería encontrar ese nicho, algo de lo que uno realmente quiere hablar para que no se convierta en una cosa aburrida y se bloquee uno. Sí, de hecho, en, otros? en mi caso fue porque intentaron captar a mi papá en una empresa que se llamaba Pietra Verde. Yo empecé a investigar y yo dije, ok, yo puedo hablar sobre esto, puedo, eh, si mi papá desconocía totalmente una persona mayor, sobre este tema, también hay mucha gente que desconoce totalmente el tema, entonces ahí fue donde yo eh, caí en este nicho. Si tú te pones a ver videos míos de hace ocho años atrás, seis años atrás, ves que yo hacía cosas totalmente diferentes a las que hago hoy. Entonces, eh, gracias a ese ajuste de tuercas de ir modificando el contenido, fue que llegué hasta, hasta este punto donde... Gracias a Dios y a la gente, eh, he tenido mucho apoyo y también la gente me escribe y me manda mensajes felicitándome y todo esto es parte de, lo que te decía, llegar a encontrar el nicho correcto. Pero aparte del nicho, digamos que una persona dice, bueno, yo quiero iniciar, intentar con YouTube, sí, esa, pero muchas dudas que podría tener la persona es, bueno, pero si lo voy a intentar, voy a invertir porque pues me voy a arriesgar. Y cuando uno empieza a buscar por internet, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos, empezamos a googlear cómo ganar dinero con YouTube, por ejemplo. Entonces uno se puede encontrar con información donde te dicen, eh, compra esta cámara. Que claro, lo que uno no sabe pues es que, digamos, ellos están aprovechando esas búsquedas para, para hacer su trabajo de marketing, para vender cámaras, para vender micrófonos. Claro, Pero exacto. entonces uno que no sabe, uno que no sabe pues, puede terminar diciendo no yo necesito comprar la última cámara 4K Ultra HD el micrófono de estudio y entonces hay una persona se puede desanimar porque va a tener que hacer una inversión muy alta hay unos recursos mínimos algo con lo que una persona puede decir voy a empezar porque también está el otro, la, otra, la otra costa donde hay gente que le dice a uno no, usted puede empezar con un, el celular y, y hablando así sin micrófono pero entonces eso también puede traer frustración porque luego ese canal no crece porque no tiene las, lo, lo mínimo necesario. Entonces, ¿cuál sería como esas características técnicas mínimas con las que uno puede empezar? Ok. Con respecto a ese tema, yo lo que te diría es, la, la persona que quiere empezar en YouTube, eh, tiene que crear contenido interesante, entretenido y que la gente realmente lo esté buscando en el momento. Si logras hacer contenido con respecto a eso, empiezas muy bien y puedes empezar con un celular. Puedes empezar siempre y cuando encuentres lo que te decía del nicho, el nicho correcto. Te voy a dar un ejemplo. Yo he visto videos y no es que esté hablando mal de, de, de colombiano Lara. Colombiano Lara se ve que es una persona que eh, ha tenido mucho auge en, en este tema, hablando de, de Omega Pro en específico, pero si tú ves tus videos, técnicamente no tiene eh, mucho, mucho recurso. Y yo soy también una persona que sigue a Colombiano Lara porque me gusta su contenido y porque me gusta el mensaje que él transmite. Entonces, si trasladamos esto al, a otro tema, dígase que quieras hacer un video de viajes, que quieras hacer un video de videojuegos, de lo que quieras, siempre y cuando tú... Eh, el mensaje sea bueno, o sea, sea de calidad. No importa tanto la, eh, la, la parte técnica, siempre y cuando tú logres conectar con la gente. Ahora, una vez que tú ya lograste eso, la misma gente te va a empezar a decir, mira, es que se ve mal, mira, es que aquí, mira, es que allá. Porque, vamos a ver, el contenido que la gente te está viendo eh, entra por dos maneras. Oído, que en ese caso sería micrófono, y visualmente, que en este caso sería la cámara. Entonces, mientras más agradable, mientras más cómodo sea para, eh, para la audiencia ver tu contenido, vas a requerir eh, de la parte técnica un poquito más, más profesional, ¿verdad? Pero no hacerlo al revés, porque yo también he visto casos de... Justamente un día de eso estaba hablando un ex compañero de trabajo mío se hizo un canal de YouTube que y él compró qué cámara, qué micrófono, qué dron, toda la cosa y tú entras al canal y tiene 40 reproducciones. Entonces no hacer la cosa al revés, hacerlo, eh, eh, empezar paso a paso, ir probando nichos y puedes empezar con una cámara web, puedes empezar con tu propio celular y una vez que tú veas cuál es el nicho, cuál es eh, eh, realmente en lo que eres bueno y ves que te empieza a generar visitas, ahí sí empiezas a, a meterlo de poco a poco. Eh, en, entonces, básicamente los recursos, eh, yo lo que le diría a la gente es eso, no empiece comprando cámara por, porque al final va a ser un desperdicio de dinero si en el proceso de encontrar un nicho no lo logras encontrar o del todo no logras conectar con la gente. Porque también eh, la parte de YouTube, hay mucho de, de, de conectar con la gente. Si del todo, tú nunca lograste conectar con la gente, con ninguno de los temas que, que, que tocaste y compraste un gran equipo, va a ser una pérdida de dinero. Entonces hacerlo paso a paso, paso a paso hasta que poco a poco empieces a ir mejorando la, la calidad. Básicamente eso es lo que yo le diría a la gente. Y, y en cuanto, bueno, ya hablamos de recursos, pero entonces también una duda o una pregunta que tendría sería sobre estudiar. Eh, porque algunas cosas que me has dicho las he escuchado en algunos cursos, pero también en esos cursos que he podido tomar o los que he podido acceder, pues veo que a veces rellenan mucho. Dicen cosas que pues, realmente uno intenta poner en práctica y no funcionan o. Prometen dar una expectativa más alta de lo que realmente se puede conseguir. Eh, yo he probado un curso de Romuald, de Romuald, creo que era Crecetube, que por, porque anda por ahí dando vueltas gratis. Pero entonces, pues he aplicado cursitas de ahí, algunas han funcionado, pero siempre me quedo pensando, ¿será que existe un curso que valga la pena? ¿O tú crees que esto no es de curso, sino más bien de, de prueba y error? Yo, mira, yo, yo me, me he capacitado a mí mismo en los temas que yo quiero capacitar. Yo eh, tengo título de diseñador gráfico y desde un principio, desde que yo tenía alrededor de 12, 13 años, eh, en mi casa siempre había ahí una computadora viejita, aunque sea, entonces yo empecé a travesear KeyPaint y, y siempre es algo que me ha llamado la atención. Una vez que yo... Eh, empecé a estudiar diseño gráfico yo dije esto no lo quiero como dedicarme 100% a esto porque yo siento que es algo que realmente no paga pero en algún momento es algo que me llama la atención y le voy a sacar dinero de alguna u otra manera entonces en internet saber de diseño gráfico es eh, eh, lo principal yo diría porque hay muchos temas de eh, colorimetría, la parte de, de poder setear bien la cámara de manera de que los colores no se vean sobreexpuestos, sobresaturados. Hay temas también de psicología del color, de la, del momento en el que usted va a hacer un logo para su canal. Hacerlo de manera de que ese logo se pueda transferir a diferentes eh, propósitos, eh, que lo puedas eh, poner en, tanto en tu canal como si te quieres hacer una camisa porque también hay temas de que hay gente de que hace un logo y le pone degrados, dibujos, o sea, y a la hora de que lo quieren hacer en una camisa, o no se puede, o es tanta la tinta que se gasta que resulta eh, súper caro, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la parte de diseño gráfico y producción audiovisual se puede aprender fácilmente de manera este, autodidacta, de manera que usted puede... Eh, autoeducarse en internet y por ejemplo yo sigo mucho a el canal de Ilde, Ildefonso Segura el canal de Marco Creativo que son canales que enseñan mucho estos temas pero para empezar usted lo que necesita es una cámara un micrófono y un tema que sea eh, potente que a la gente le guste ya después conforme usted eh, vaya creciendo yo le recomendaría a la gente que vayan aprendiendo, se vayan educando, que usted diga, bueno, es que ya quiero empezar a utilizar un croma. Entonces usted empieza a buscar información. ¿Qué es un croma? ¿Cómo lo utilizo? ¿Qué tipo de luces ocupo? ¿Qué tipo de, de, de, de producción ocupo? Cuando usted diga, es que mi audio no se escucha bien, yo necesito aprender. Ok, usted empieza a buscar cómo mejorar mi audio. Ya de ahí te van a aparecer temas de mixers, temas de micrófono eh, omnidireccional, micrófonos condensadores. Pero igual que el punto anterior, Darío, yo te recomendar yo lo que te diría es, eh, conforme se te va creando la necesidad, buscar aprender del tema. No aprender de todo de una vez, porque tal vez son cosas que no vas a aplicar, pero sí, en mi, en mi caso en específico, yo que estudié diseño gráfico, el diseño gráfico te ayuda muchísimo. Desde el punto de crear miniaturas, hasta el punto de colorimetría, hasta el punto de eh, teoría del color, porque muchas veces eh, la, la parte de crear un logo, de crear eh, una, una, un storytelling, crear una historia sin... Con, la, con solamente la parte gráfica, es, es, es un tema bastante complejo, y son eh, puntos adicionales que la gente va a tener a la hora de hacer un, un video en YouTube, teniendo toda esta gama de conocimientos, que son como herramientas que al final la gente eh, llega a utilizar en YouTube. Pero para empezar, no se compliquen. Aquí yo estoy diciendo cosas muy técnicas, pero... No se compliquen, lo importante es eh, empezar. Y empezar en el, eh, desde, la, desde el punto más básico. Si usted tiene las ganas y usted siente necesidad de generar ingresos en YouTube y de empezar a monetizar su canal, usted lo puede hacer con un celular. Un celular, buena iluminación y arranque. Eso sí, prepárese porque en YouTube hay muchos temas también adicionales como el tema del hate yo sé que, que Darío también, eh, eh, todos los que hacemos contenido en YouTube, sea del tema que sea, recibimos mucho hate. Y también hay que estar preparado en la parte psicológica, porque si tú eres una persona que te afecta demasiado la crítica, que te afecta eh, muchísimo a nivel psicológico, lo que opinen de ti, lo que digan de ti, creo que YouTube no es el sitio ideal para una persona de este tipo. No sé qué opinas tú sobre este tema, Darío. Sí, pues precisamente esa parte del hate eh, es supremamente fuerte. Y digamos que eso también es lo que me llevó a mí a hacer ese video inicial donde hablaba del tema de, de la palabra clave Omega Pro, uh -huh. porque eso era lo que veía. No tanto por eso decía en ese video no la crítica no es a los creadores de contenido, sino a algunos consumidores, porque veía en esos comentarios como muchos pues solamente critican que tan tontos, tan brutos, cómo se dejan estafar, pero no se ponen a pensar que pues es una problemática, o sea, la gente no se deja estafar porque dijo, ay, hoy quiero que me estafen, es porque tienen una necesidad, porque hay desigualdad, porque hay desesperación, y pues empezar a señalarle a las personas como tontos, pues no nos ayuda, pues sí, en, en últimas el hecho es que si sí, cayeron y se dejaron, pues se dejaron o no, fueron estafados. Mm. Pero también invitar a las personas a no caigan en estafas, aprendan por qué cayeron en esa estafa, no se queden solamente con, con llorar. Porque muchos eh, de ese público de los que fueron estafados, al menos lo que me sucedió a mí, no sé si tú también alguna vez fuiste estafado, lo que me sucedió a mí es que me puso, tuve que tomar una decisión o rendirme del todo y decir, no, eso de generar ingresos por Internet es mentira y de ahora en adelante criticar a cualquiera que me diga que se puede o saber que cometí un error, pero que lo que necesito hacer es informarme mejor. Sí, lo, lo que pasa es que en YouTube, bueno, en, en YouTube no, en, en Internet en realidad hay muchas fuentes de, de, de generar ingresos. Yo te voy a contar, eh, por mi parte yo genero ingresos por YouTube y también por eh, Redbubble, no sé si lo conoces, que es un print on demand. Yo como uh -huh, tengo yeah. conocimientos de, de diseño gráfico, tengo eh, diversas páginas donde yo hago mis diseños, los subo a esa página y cuando alguien quiere comprar una camisa con ese diseño, Redbubble hace toda la logística. Vende esa camisa o vende la taza, el sticker, lo que, ustedes, lo que la gente quiera comprar. Y yo gano una comisión. Esa es una segunda manera de, de, de ganar ingresos. Eh, también está el tema del dropshipping, lo, lo cual yo no considero que esté funcionando muy bien en, en estas alturas. Y que también está muy, muy... Muy manipulado porque están generando muchas estafas a través del dropshipping. Uh -huh. Y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas este, maneras de, de, de generar ingresos a través de YouTube. Ahora, eh, a mí lo que me genera alerta cuando me están presentando una oportunidad de negocio es... Eh, desde el primer momento que me están presentando una oportunidad de negocio es porque ellos van a obtener una ganancia a través de, eh, de los referidos. Por ejemplo, cuando yo empecé en YouTube, a mí nadie me refirió a YouTube. Me dice, es que si usted empieza a ganar dinero aquí, aquí, aquí. es más, y si usted invita a, eh, a Ari a YouTube, usted también va a ganar. No, y hay que aprender eh, a, a identificar todo esto. En Red Bull, Red Bull lo que tiene es un, eh, un link de referido, entonces si yo pongo mi link, que nunca lo he puesto en, en la descripción de mi video es diferente porque yo no estoy ganando por meter gente si la gente entra y compra contenido dentro de la página de Red Bull va a tener un descuento y yo lo que obtengo también es eh, unos puntos que esos puntos me dan a mí para conseguir comprando contenido entonces son temas diferentes, pero... Eh, lo, lo, lo que la gente se tiene que entrenar muy bien a la hora de, de, de probar todos estos eh, sistemas de, de ganar dinero en, en Internet es tener capacidad de análisis, análisis financiero y que pueda decir, eh, con base a toda la información que me han presentado, yo sacar mi, propia, mi, propia, mi propio criterio y decir, esto funciona, esto no funciona. Muchas veces dejan en, la, en mano de, de youtubers, como tú, como yo, el hecho de, de... Emanuel, es que me presentaron la empresa... Ahora me estaban hablando una de afro, yo no sé qué... Y, y, y entonces yo digo... Pero entonces todo lo que se ha hablado en el canal, todo lo que hemos tratado de, de, de, de, de, de transmitir... No ha servido de nada porque aún así la gente sigue preguntando... Es que lo que me pagan uh -huh. no, es un, no es un 300%, es un 200%. Pero y si yo meto a otra persona, ¿usted cree que esto sea legal ¿O, o que sea real? Entonces vean, muchas veces eh, a mí lo que me da es tristeza más bien ver ese tipo de mensajes. Eh, cosa diferente que me dicen, Emanuel, eh, te mando esta empresa, analízala, a ver si puedes sacar un, información sobre esa. Claro, la pregunta está formulada diferente pero muchas veces lo que quieren es que yo las analice ahí en el momento para ellos ver si entran o no. Entonces, eh, dejar, dejar tu economía o dejar tu, tu, tu, tu criterio en mano de otros es donde yo digo, ahí la cosa está un poco mal, ¿verdad? Sí, creo que esa sería una buena conclusión de, de, de los puntos de vista que hemos tenido diferentes, pero esto es algo que tenemos en común y es que las personas eh, buscan dejar sus culpas en otros. A veces son los eh, promotores de las estafas, pero a veces también pueden, podemos ser los youtubers o los creadores de contenido, que por eso es que decimos no crean en lo que nosotros decimos, es nuestro punto de vista, podríamos uh -huh. estar equivocados. Porque habrá gente que dice, si sí, usted me dijo que no me metiera en ese negocio, y yo habría podido ganar, porque yo pensaba entrar y salir a tiempo, había alcanzado a salir a tiempo y había hecho mucho dinero, pero pues es que si sí, sí resulta que salió al revés y se cayó antes de que pudiese salir, entonces ahí sí estaría diciendo es su sí. culpa. Que también ese, ese punto de vista yo lo veo muy mal, porque si, si, si usted lo, lo que quiere hacer es entrar a un esquema Ponzi, sabiendo que es un esquema Ponzi, jugársela, a ver si, si usted logra sacar beneficio durante ese tiempo. Esa rentabilidad que usted sacó, ese dinero que usted sacó, es dinero que, es, que va a perder gente que entró detrás de usted. Entonces, eh, es seguir promoviendo eh, ese tipo de este tipo de, de esquemas Ponzi. Es lo que, yo, lo que yo mencioné en otros videos anteriormente, que hay gente que se cree la gran lista... Porque mire, compré este teléfono que me vendieron en la calle que cuesta mil dólares, lo compré en 50 dólares. Claro, pero sí o sí ese teléfono es robado. Uh -huh. Usted está fomentando que esa persona que robó ese teléfono y que se lo vendió usted en $50 dólares siga asaltando gente para seguir vendiéndolo. Entonces, es exactamente igual en los esquemas Ponzi. Yo no recomiendo tampoco entrar a jugársela como si fuera un casino a ver si usted va a ganar, porque probablemente sí, usted... Pueda entrar y tener la suerte de que usted retiró su dinero antes de que cayera. Pero al fin y al cabo ese dinero que le están dando a usted es de gente que metió su dinero y perdió sus ahorros. O de gente que eh, eh, eh, hipotecó su casa, que tuvo que vender algunas cosas. y que, O sea, lo que está generando más bien es daños colaterales con la ganancia que usted estaba obteniendo. Entonces por ese lado yo tampoco recomendaría eso. Y, como, como siempre lo digo, también es mi opinión y es lo que yo creo sobre este tipo de, de temas, ¿verdad? Así es. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por este rato, realmente de mucho aprendizaje. Muchas gracias por esas palabras de aliento. Realmente, como te decía, cuando creé este canal lo hice más dando mi punto de vista y desahogándome un poco. Eh, eh, pues vivo en Colombia aquí la situación, bueno, creo que en todas partes está difícil. Y, y me da rabia cuando veo la gente polarizada cuando deberíamos es unirnos para, pues para ayudarnos. ¿no? no somos enemigos del pueblo contra el pueblo, sino que es ayudarnos eh, sin necesidad de insultarnos, dar nuestro punto de vista. Sí, correcto. Y bueno, eh, precisamente este es un ejemplo. Manuel y yo tenemos, teníamos, o sí, tenemos puntos de vista diferentes de pronto en cuanto a Omega Pro, en, cómo, en el contenido que se crea alrededor de él. Pero lo que tenemos en común y que nos une y nos permite hacer este tipo de encuentros es que queremos que las estafas tal vez no se acaben, pero que disminuyan y que la gente no siga siendo tan afectada, que si algún día pues, no pueden evitar caer en una estafa, al menos sepan cómo recuperarse y no queden como en estos momentos que muchos están desesperados, escondiéndose, eh, endeudados y que probablemente esa situación los lleve a cometer errores aún peores. Correcto. Y lo que mencionaba Darío con respecto a tener diferentes puntos en, en, en desacuerdo, eso se llama tener inteligencia emocional y yo creo que a la gente le hace falta mucho eh, también sí. tener de ese tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo amigos, compañeros de trabajo, amistades, que yo no coincido con su manera de, de pensar. Yo no coincido. Con que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo hipotético. Eh, ahí tengo un amigo que es ateo, tengo un amigo que, que yo no estoy de acuerdo con su forma de pensar, pero aún así el hecho de que usted tenga... Eh, diferente, si, si todo el mundo pensara igual que usted, este mundo sería aburridísimo. Sí. Siempre van a haber temas en los que usted... Eh, no, no va a encontrar ese, ese, ese, ese punto de enfoque donde usted pueda decir todos creemos en lo mismo, todos pensamos igual pero la inteligencia emocional que deberíamos de tener es eso ok, Darío y yo no estamos de acuerdo en ciertos puntos él tiene su manera de pensar, yo tengo mi manera de pensar pero el mensaje que es lo importante que estamos tratando de transmitir es este y el mensaje debería de ser el, el punto de enfoque o lo principal que deberíamos de transmitir, no nuestros puntos de, de desacuerdo porque siempre van a existir. Y lo que mencionaba, siempre hay que tener eh, la suficiente inteligencia eh, emocional para usted eh, poder distinguir. Una cosa es la persona, otra cosa es lo que yo creo so sobre su punto de vista o lo que yo creo sobre lo que no estamos de acuerdo y es por eso que se realizan este tipo de llamadas, este tipo de encuentros donde se pueden superar muchísimos puntos eh, que no tenemos tal vez en, eh, a favor Darío y yo. Pero que aún así yo considero que su canal eh, es de mucho valor y que tiene contenido bastante interesante y que recomendaré 100%. Eh, y, y de verdad muchísimas gracias Darío por abrir también este espacio en tu canal y por eh, dejar transmitir, eh, tanto tú como yo, eh, tener ese portillo abierto donde podamos eh, mencionar algunos temas que son de, de, de valor para muchas personas. Bueno Manuel, no al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, a todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy, gracias por estar aquí en este video, recuerden... Eh, suscribirse, darle like a este video para que pueda llegar a más personas, para que más personas puedan entender este mensaje, suscribirse para no perderse de ninguno de los videos y activar la notificación, la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando sacamos un video nuevo. Muchísimas bueno, gracias, Noel, chicos. Pues. Chao. Recording stopped.